Este objeto de rediseño era una bocina. Le quitamos todos los circuitos que tenía dentro y pudimos aprovechar la bocina como un estuche para lentes. Usamos esta bolsita que tenía para inicialmente guardar el reproductor de música, poder guardar el trapo de los lentes y algún limpiador que se tenga. Te agregamos una argolla para poder colgarlo en una mochila o incluso en tu pantalón. Este es el objeto de rediseño. Una bocina que ahora es un estuche para lentes.